hola hola hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a esta nueva filmación del tercer la tercera grabación del guabuchín y hoy vamos a limitarnos a las lecciones y enseñanzas de este extraordinario libro que van desde el 41 hasta el 60 y para no retrasarnos más porque son 20 lecciones a las cuales hay que extraerle el máximo jugo posible vamos a comenzar a leerlas ahora ¿sí? es más ustedes que están detrás de la pantalla que están viendo este video, que han visto los otros dos y me han seguido hasta aquí tengan el guabuchín a mano léanlo junto a nosotros para que puedan llegar a tener esas Reflexiones, inspiraciones y revelaciones que en estos momentos ustedes requieren para seguir avanzando, para despertar y, por supuesto, para unificarse al famoso Tao. ¿Sí? Muy bien. Continuamos entonces con la lección 41 a la que yo denominé El juicio divide. Y dice así. Bueno y malo, yo y los otros vida y muerte. ¿Por qué afirmas estos conceptos? ¿Por qué los niegas? Hacer cualquier de estas dos cosas es ejercitar la mente. Y el ser integral sabe que las manipulaciones de la mente son sueños y espejismos y sombras. Si mantienes una idea, otro luchará contra ella. Muy pronto, los dos estaréis en conflicto con un tercero y con el tiempo. Tu vida se convertirá, toda ella, en paloteo y contradicciones. Intenta, por el contrario, mantener tu mente sin división. Disuelve las ideas dentro del Tao. ¡Qué fantástico! Eh! Pero qué capacidad tan extraordinaria la que todos nosotros tenemos que desarrollar para mantener la mente sin tomar partido, para mantener la mente sin depositar su juicio, sin depositar su convencimiento. Recordemos todos nosotros que si bien existen muy diversas condiciones, situaciones eh, y, y hechos, debemos de aceptarlo sin estar a favor de uno o contrario a otro. Porque eso nos divide a nosotros mismos. Y porque eso nos separa de la verdadera voluntad divina o del Tao. Continuamos con la lección número 42 del Huabuchín. Y yo la denominé, tomar partido te desmembra. sí, O sea, te despedaza, te fragmenta. Dice... Nada es absoluto en la región del pensamiento ni de las ideas. Si te apoyas mucho tiempo en uno de ellos, este se desmorona. Por esta razón no hay nada más fútil y frustrante que confiar en la mente. Para llegar al, in al inconmovible debes hacerte amigo del Tao. Para lograrlo silencia tu pensamiento. Deja de analizar, de dividir, de hacer distinciones entre una cosa y otra. Ve simplemente lo que eres dentro del universo y acepta todas las cosas y a todos los seres como parte de tu cuerpo infinito. Wow, ¡Qué fantástico esto! Eh! Aquí está este ejemplo de unidad, nuestro cuerpo infinito. Y finaliza. Cuando te das cuenta de que algo que haces a otro es algo que te haces a ti mismo, has entendido la gran verdad. Bueno, aquí vemos una extensión y una mejor explicación de la lección anterior. ¿Mm? Tengamos todo presente estas lecciones, son muy muy importantes. Leámosla mientras tengamos oportunidad para recordarnos y no dejarnos llevar por la ilusión y por el convencimiento que los pensamientos y la mente siempre nos está presentando. Seguimos entonces, lección 43 del Guabuchín, y lo definía así. El sabio proceder, la integración. En la antigüedad las personas vivían vidas holísticas, no exageraban la importancia del intelecto, sino que integraban la mente, el cuerpo y el espíritu en todas las cosas. Esto le permitía llegar a ser maestros del conocimiento en vez de ser víctimas de los conceptos. Si aparecía un nuevo invento, indagaban los problemas que podría causar, así como las ventajas que ofrecía. Apreciaban los antiguos métodos que habían demostrado ser eficaces y apreciaban los nuevos métodos que habían demostrado, eh, demostr que podían demostrar su eficacia. Si quieres dejar de estar confuso, imita a los antiguos. Unifica tu cuerpo, tu mente y tu espíritu en todo lo que hagas. Escoge alimentos, vestidos y techo ...de acuerdo con la naturaleza. Confía en tu propio cuerpo para trasladarte. Deja que tu trabajo y tu ocio sean la misma cosa. Ejercita lo que desarrolle todo tu ser y no solo tu cuerpo. Escucha música que conecte las tres esferas de tu ser. Elige dirigentes por su virtud y no por su riqueza o poder. Sirve a los demás y desarrollate al mismo tiempo. Entiende que el verdadero crecimiento procede de afrontar y resolver los problemas de la vida en armonía contigo mismo y con los demás. Si sigues estos simples y viejos procederes, estarás continuamente renovado. ¡Qué fantástico! ¡Qué extraordinario! Eh! ¡Qué maravilloso esta visión holística que nos propone el Chin, las enseñanzas del taoísmo! ¡Qué increíble estar siempre manteniendo con vigencia todas las cosas sabias que en el pasado fueron sumamente eficientes! ¡No desechemos algo porque simplemente es viejo! ¡No! Las cosas verdaderas, buenas, trascendentales, son permanentemente nuevas. Porque se renuevan de manera constante. Así como también nosotros mismos debemos de estar en esa renovación. Por eso, eso de lo viejo, eso de lo equivocado, de lo erróneo, eso tiene que quedar permanentemente desechado de nuestras vidas. Seguimos. Lección 44 del Guabuchín. Y la titulé así. Parcialidad ...en la realidad percibida. Parcialidad en la realidad percibida. Y dice... Esta es la naturaleza de la mente no iluminada. Los órganos sensoriales que están limitados en su alcance y capacidad... ...recogen información al azar. Esta información parcial se convierte en juicios... ...que están basados en previos juicios que a su vez están habitualmente basados en ideas insensatas de cualquier otra persona. ¡Wow! Estos falsos conceptos e ideas se acumulan así en un sistema de memoria altamente selectivo, lo que es el inconsciente colectivo, ¿no? también llamado, o el egregor de la sociedad o de la humanidad. Distorsión sobre distorsión. La energía mental fluye constantemente a través de canales deformados e inadecuados. Y cuanto más se utiliza la mente, más confuso se vuelve uno. Para eliminar la contrariedad de la mente, no sirve para nada hacer algo. Esto solo esfuerza los, me los mecanismos de la mente. Por el contrario, disolver la mente es un asunto de no hacer evita simplemente apegarte a lo que ves y piensas abandona el concepto de que estás separado de la mente omnisciente del universo entonces puedes recuperar tu percepción interior pura y ver a través de todos los espejismos no sabiendo nada serás consciente de todo recuerda como la claridad y la iluminación están dentro de tu propia naturaleza, se recuperan sin moverte ni un centímetro. ¡Qué maravilloso! ¡Qué extraordinaria lección! ¡Cuánto hay aquí para poder reflexionar, poner luz y sumar a nosotros comprensión para tener una más impecable acción! volvamos a leerlo volvamos a repasarlo e intentemos justamente no dejarnos llevar por los sentidos del cuerpo físico porque solo cubren una parte de la realidad y esa parte de la realidad pues es al azar ni siquiera está previamente seleccionado por lo que a nosotros nos conviene o es lo mejor no estamos totalmente condicionados a ese inconsciente colectivo ...a lo que se nos ha inoculado... ...a lo que creemos o suponemos... ...así que... ...ampliemos nuestra percepción... ...no tomemos juicio... ...y sigamos con el guabuchín. ...dice la lección entonces número 45... ...la titulé... ...Mora en la serenidad... ...dice... ...si corriges tu mente el resto de tu vida se armonizará. Esto es así porque la mente es el aspecto que rige la vida humana. Si el río fluye con claridad y limpieza a través del cauce apropiado, todo estará bien a lo largo de sus riberas. El camino integral depende de la disminución, no del aumento. Para corregir tu mente Confía en el no hacer. Deja de pensar en complicaciones y de aferrarte a ellas. Conserva tu mente desapegada y plena. Elimina la opacidad y la oscuridad mental. Mantén tu mente clara como el cristal. Evita fantasear y deja que emerja tu pura percepción interior. Calma tus emociones y mora en la serenidad. No te afanes en la adoración de ídolos, imágenes e ideas. Sería como poner una nueva cabeza sobre la que ya tienes. Recuerda, si puedes cesar toda tu incansable actividad, aparecerá tu naturaleza integral. ¡Wow! Sí, guau, wow. y re wow. guau. <coughs> Y la naturaleza integral es nuestra verdadera persona. Eso que somos. Esa imagen y semejanza verdadera y genuina de la divinidad que somos nosotros mismos. Pero claro, mantengamos el cauce limpio, puro. Lección número 46. Y seguimos avanzando hasta la lección 60. Y lo titulé así. Ordena y olvida. Qué bonito. Dice, el Tao origina lo uno. Lo uno origina el yin y el yang. O sea, lo masculino y lo femenino. El yin y el yang originan todas las cosas. Ahora olvídalo. La totalidad completa es la totalidad completa. Así pues, cada parte también en la totalidad completa. Olvida también esto. El dolor y la felicidad son simples estados del ego. Olvida el ego. El tiempo y el espacio son mutables y se disuelven. No son permanentes ni reales. Pueden considerarse como accesorios, pero no pienses en ellos. Los seres sobrenaturales, sin forma, extienden su fuerza vital por todo el universo para apoyar tanto a los seres formados como a los seres no formados. Pero no te preocupes de esto. Lo sobrenatural es simplemente parte de la naturaleza. Lo mismo que lo natural. La verdad sutil no pone el acento en ninguna de las dos e incluye a ambas. Toda verdad se halla en el Tai Chi. Cultivar la mente, el cuerpo o el espíritu. Equilibrar simplemente las polaridades. Si la gente lo entendiera, la paz del mundo y la armonía universal surgirían de la manera natural. De manera natural. Pero olvídalo todo esto sobre comprender, armonizar y hacer de todas las cosas una. Olvídalo. El universo ya es una unidad armoniosa. Toma simplemente conciencia de ello. Si hurgas en busca de paz interior, perderás tu paz interior. Si ¿Sí entienden. ¿por qué repite las lecciones y luego te dice olvídalo? La palabra correcta sería suéltalo. No lo retengas. ¿Por qué? Porque solo con recordar eso que ya sabemos, eso que es una realidad, ya con eso es suficiente. Ya no tenemos que seguir indagando, hurgando o buscando el porqué del funcionamiento de las cosas. No, no, no, no. Verdades aún superiores, comprensiones y conciencias mucho más esclarecedoras se presentarán si olvidamos, o mejor dicho, si soltamos lo que hemos entendido. Es como cuando uno quiere recordar el nombre de alguien, ¿no? Y, y, y está esforzándose por, por recordar cuál es ese nombre. Bueno, nunca va a llegar ni el nombre de esa persona, ni nada que queramos recordar. Solo olvidemos eso, soltemos ese esfuerzo y de inmediato llega. Llega el nombre y llega lo que estábamos recordando. Así funciona todo. Desde lo más pe pequeño, de lo, desde lo más cercano, hasta lo más profundo y lo más trascendental. ¿Sí? Seguimos. Lección número 47 del Huabuchín. Dice, para el que no hace distinción, todo es sagrado. Así fue que lo enuncié. Y dice esta lección, este pensamiento, no pensamiento, no. <ríe> esta enseñanza. El pensamiento dualista es una enfermedad. La religión es una distorsión. El materialismo es cruel. La espiritualidad ciega, ciega, es irreal. Cantar no es más sagrado que escuchar el murmullo de un arroyo. Pasar las cuentas de un rosario no es más sagrado que simplemente respirar. Los hábitos religiosos no son más espirituales que la ropa de trabajo. Si deseas alcanzar la unidad con el Tao, no te dejes atrapar en superficialidades espirituales. Por el contrario, vive una vida tranquila y simple, libre de ideas y conceptos. Encuentra la satisfacción en la práctica de la virtud sin hacer distinciones, que es el único verdadero poder. Dando a los demás de manera generosa y anónima, irradiando luz por el mundo e iluminando tu propia oscuridad, tu virtud se convierte en un santuario para ti mismo y para todos los seres. Esto es lo que quiero decir cuando hablo de encarnar el Tao. ¡Qué hermoso! ¡Qué maravilloso! Nuevamente, encontrar lo sagrado en todo, lo cotidiano, en todo, lo simple y lo que llamamos ordinario. Eso es encarnar el Tao eso es estar integrado a la divinidad y vivir y sentir esta existencia con el máximo de conciencia posible ¿Mm? trabajemos en eso avancemos en eso lección número 48 del Tao perdón, del chin pero enseñado por supuesto por Lao Tse ¿Sí? recuerden ustedes que Estamos hablando de una enseñanza que tiene casi 3.000 años. El mismo Wau Chin fue escrito en el 700 a.C. Sí, Lao Tse, bueno, mil años antes de Cristo. Y fíjense qué profundo, y fíjense qué, qué, qué claro y, y qué elevado son estas lecciones. ¿Cómo podríamos desechar esto? por ser antiguo, por ser viejo, ¿cómo podríamos? Y si... Yo creo que tal vez ustedes, eh, eh, algunos me juzgarán por los que les voy a decir, espero que no, porque si escucharon esto no me van a juzgar, pero si de repente leemos las Escrituras, las Sagradas Escrituras, si de repente leemos el Corán o muchos de estos libros que son sagrados y tienen enseñanzas muy profundas, Muchas de las cosas ya quedaron en el pasado. Muchas de las lecciones y enseñanzas o ejemplos que hay ahí, tal vez ya no sirven para esta realidad. ¿Sí? No todo es 100% rescatable. ¿Mm? Y lamentablemente, para los que son fanáticos de estas escrituras, pues entonces quiero decirles que esto, estas enseñanzas realmente trascienden esas, esos libros también sagrados ¿sí? son muy superiores no digo por supuesto que no tenga cosas extraordinarias de hecho yo he leído muchísimo esos evangelios y, y he repasado esas enseñanzas pero algunas ya quedaron en el pasado algunas ya no sirven para este tiempo ¿Mm? algún día haremos repaso de algunas de esas lecciones Principalmente las que están en el Antiguo Testamento. ¿Mm? Principalmente las que tienen que ver con Yahweh, no con las de Jesús. Las de Jesús son mucho, muy elevadas. También atemporales. ¿eh? Pero bueno, lección número 48 del Guabuchín. Dice, los dos caminos, aceptación y rechazo. ¿Deseas liberarte de los nudos mentales y emocionales y hacerte uno con el Tao? Si es así, existen dos posibles caminos para ti. El primero es el camino de la aceptación. Afirma cada, cada uno y cada cosa. Extiende libremente tu buena voluntad y tu virtud en cualquier dirección, cualesquiera que sean las circunstancias acepta de corazón todas las cosas como parte de la unidad armoniosa y entonces empezarás a, per a percibirla el segundo camino es el del rechazo reconoce que todo lo que ves y piensas es una falsedad, una ilusión, un velo sobre la verdad quita todos los velos y llegarás a la unidad aunque estos caminos son totalmente diferentes, te conducirán al mismo lugar. La conciencia espontánea de la gran unidad. Una vez que llegues a ella, recuerda, ya no es necesario para mantener, eh, luchar para mantener la unidad. Todo lo que tienes que hacer es participar de ella. ¡Qué fantástico! ¡Qué maravilloso! Fíjense ustedes... Nos ofrece, nos muestra y nos señala el camino de la aceptación y también el camino de la, del rechazo. El camino de la aceptación, como bien claro lo dice, todo está por algo. No hay error en el error. Lo acepto porque me está enseñando algo. Y el camino del rechazo pues no me afecta porque es ilusión. No me afecta porque eso no es real, no pertenece y no corresponde. Si es material, si es vano, si es eh, emocional y me llena de mortificación, eso no tiene poder sobre mí. Por eso lo repelo y lo rechazo. Ahora, lo bueno, lo sabio es, no es uno otro sino es trabajar con los dos caminos. ¿sí? En algunos momentos recurrimos a uno y en otros momentos recurrimos a otro. Sería el colmo que el mismo guau no diga, no, elige uno, toma partido por uno, <risa> escoge uno. No, <risa> son ambos opuestos y por supuesto integrales perfectamente, complementarios de manera extraordinaria. Seguimos entonces con la lección 49. Practica la unidad y fúndete. Pensar y hablar sobre el camino integral no es lo mismo que practicarlo. ¿Quién se convirtió alguna vez en un buen jinete por hablar de caballos? Si deseas encarnar el Tao, deja de parlotear y empieza a practicar. Relaja tu cuerpo y sosiega tus sentidos. Haz regresar tu mente a su claridad original. Olvida todo sobre el estar separado de los demás y de la fuente divina. Cuando regreses a la unidad, no pienses en ella, ni por ella estés sobrecogido. Esta es simplemente otra forma de separarte de ella, simplemente fúndete en la verdad y deja que te rodee. Yo aquí les voy a poner un ejemplo en el cual ustedes van a entender muy bien esta lección. Y tiene que ver con el hecho de que cuando nos queremos dormir, ¿sí? ¿Qué es lo que debemos de hacer para que el sueño, para que Morfeo tome el control de la situación? Simplemente relajarnos, simplemente dejarnos ir, simplemente permitir que todo se dé es verdad que nos acostamos para dormirnos pero una vez que nos acostamos nos acomodamos, nos tapamos ahora sí, suelta todo no sigas buscando dormirte porque no te vas a dormir es un buen ejemplo eh muy bien seguimos con la lección 50 vamos a la mitad del guabuchín de estas 20 lecciones y lo titulé así lo, no, lo natural de lo auténtico. ¿Sí? ¿Para qué sirve pasar tu vida acumulando cosas materiales? Eso no es seguir el Tao. ¿Qué beneficio hay en adaptar tu conducta a las convenciones de alguien? Esto viola tu naturaleza y disipa tu energía. ¿Por qué separar tu vida espiritual? y tu vida ordinaria? Para un ser integral no existe esa distinción. Vive simple y virtuosamente, siendo auténtico con tu naturaleza, sin trazar una línea entre lo que es espiritual y lo que no. Ignora el tiempo, abandona ideas y conceptos, acepta de corazón la unidad. Este es el camino integral. ¿Mm? Y quiero ilustrar esta lección con un ejemplo que me ha sucedido muchas veces y que creo que... y más los chicos que están acá alrededor van a entender. Sí, alrededor, porque hay bastante gente aquí. está Todo el grupo de manifestación mística al que llamamos círculo interno, ¿no? Los místicos que están muy, muy comprometidos y que cuando se integran y que cuando vienen por primera vez y, y, y tienen el ideal del maestro, y, y se crean expectativas, luego que me conocen todos se les derrumba, porque no puedo para nada cubrir esas expectativas y tampoco me interesa. Lo, uno, lo único que nos debe de interesar a todos nosotros es ser natural, es ser genuino, es ser lo que somos, porque eso es lo más elevado. ¿Sí? Así que esas formalidades, así que toda la parte ceremoniosa y todo lo que no tiene que ver con lo que realmente nosotros somos, déjalo para cuando lo tengamos que actuar. Pero nunca nos creamos todo eso. ¿Sí? Perfecto. Seguimos. Lección número 51 del Wabuchín. Y dice las cuatro virtudes cardinales. Miren. Qué lindo que está ilustrado. Mil años antes de Jesús. Yo quiero, y lo vuelvo a repetir, en estas lecciones tienen tres mil años. Tres mil años. Qué bárbaro. Quienes quieran conocer la verdad del universo deben practicar las cuatro virtudes cardinales. Cuatro virtudes cardinales, así le llamo. La primera es la reverencia por toda la vida. Esta se manifiesta como amor incondicional y respeto por uno mismo y por todos los demás seres. La segunda es la sinceridad natural. Esta se mantiene como honradez, simplicidad y lealtad. ¡Wow! La tercera es la mansedumbre. Esta se manifiesta como bondad consideración por los demás y sensibilidad hacia la verdad espiritual. La cuarta es actitud de ayuda. Esta se manifiesta como servicio de los demás sin expectativa de recompensa. Las cuatro virtudes no constituyen un dogma externo, sino que forman parte de tu naturaleza original. Cuando se practican, originan la sabiduría y evocan las condiciones, salud, riqueza, felicidad, longevidad y paz. ¡Wow! Nuevamente el wow. Es que no podemos dejar de sorprendernos. Porque realmente aquí nos está ilustrando, nos está dando un mapa, una agenda que nosotros debemos de seguir para poder vivir el Tao. No se esclarece lo que en el fondo ya tenemos comprendido, pero que no lo hemos hecho conciencia. Y ahora que lo estamos repitiendo y ahora que lo estamos repasando y lo estamos enunciando con mucha fuerza y mucha energía y, y mucho convencimiento y vigor, tal vez avanzamos un poco más en todo esto. Avanzamos en la conciencia de todo esto bueno, seguimos lección número 52 del Wabuchi lo titulé así la adaptabilidad nos despierta ¿piensas que puedes clarificar tu mente sentándote constantemente en meditación silenciosa? esto hace que tu mente sea estrecha no que esté clara la conciencia integral es fluida y adaptable. Está presente en todos los lugares y en todos los tiempos. Eso es verdadera meditación. ¿Quién puede alcanzar la claridad y la simplicidad por huir del mundo? El Tao es claro y simple y no huye del mundo. ¿Por qué no te limitas sencillamente a a honrar a tus padres, amar a tus hijos, ayudar a tus hermanos y hermanas, a ser leal con tus amigos, cuidar de tu pareja con devoción, completar tu trabajo de forma cooperativa, alegre, asumir la responsabilidad de los problemas, practicar la virtud sin exigirla primero a los demás y comprender las verdades supremas, pero manteniendo una forma ordinaria de proceder, eso sería verdadera claridad, verdadera simplicidad, verdadera maestría. ¿Cómo está tan detallado, cómo está tan bien definido el sabio proceder? ¿Mm? Avancemos en todo esto, avancemos. Lección número 53 del Wabuchi y lo titulé Conciencia y Acción, dice la verdadera comprensión en una persona tiene dos atributos, atributos conciencia y acción, juntos forman un Tai Chi natural, recuerden cuando dice un Tai Chi es, es un flujo, un ir y venir, un circuito cerrado, ¿Mm? ¿Quién puede disfrutar de la iluminación y permanecer indiferente a los sufrimientos del mundo? Esto no está en armonía con el camino. Solo quienes aumentan sus servicios junto con su comprensión puede ser llamado hombre y hombres y mujeres del Tao. ¿Mm? Entonces, ser una persona espiritual ser una persona que va expandiendo su conciencia significa ser una persona de acción ser una persona que no está deseando simplemente orando simplemente meditando simplemente que no digo que todo eso no sea importante y no lo tengamos que incluir sino que por sobre todas las cosas somos personas de acción lo llevamos a cabo porque una persona que va ganando conciencia ve a su alrededor que hay muchas cosas a la cual la verdadera voluntad divina, o llamado Tao, nos impulsa a concretar, a realizar. No hagamos oídos sordos a ese llamado. ¿Mm? No le volteemos la espalda a la divinidad. Pasemos a la acción y sin dudar. Lección número 54. Lo titulé así. Unificarse es ayudar a la humanidad. En la antigüedad, diversas ciencias holísticas fueron desarrolladas por seres altamente evolucionados para posibilitar su propia evolución y la de los demás. Esas artes sutiles fueron creadas mediante la unión de las mentes individuales con la mente universal. Todavía son enseñadas por maestros tradicionales, aquellos que manifiestan virtud y desean ayudar a los demás. El estudiante que busca y estudia, se, estudia estas enseñanzas fomenta la evolución de la humanidad, así como su propio desarrollo espiritual. El estudiante que las ignora, fíjense ustedes, ¿eh? aquel que las ignora, dice el huabuchín, obstaculiza el desarrollo de todos los seres. ¿Mm? Por eso Jesús nos pedía perfección. Por eso no podemos dejar de estar avanzando de forma permanente y constante. Por eso debemos de empaparnos de las grandes enseñanzas y sabidurías que están a nuestro alcance, que los grandes ma maestros nos han señalado, que son genuinas, que son reales. Claro, por supuesto, vamos a intentar ver que no hayan sido tergiversadas, que no hayan sido desvirtuadas. Vayamos a las fuentes, busquemos esas enseñanzas profundas y llevémoslo a la práctica. Esto es lo que hacemos nosotros aquí en Manifestación Mística. De forma permanente y constante ayudamos a la humanidad ayudándonos a nosotros. Y entonces, no somos un obstáculo de la voluntad divina. Todo lo contrario. Somos instrumentos para provocar y desarrollar esa evolución, ese crecimiento, ese acercamiento a la luz y a la verdad. Fíjense en esta lección número 55. Porque nos hace un enunciamiento, nos hace mención de las diferentes disciplinas que, claro, en ese tiempo existían y que aún hoy en día existen porque, porque los chinos reverencian las tradiciones, las mantienen, las sostienen. En ellos, en esa cultura hay una enorme sabiduría de preservar todo lo que es sagrado porque ellos entienden que que claro, es atemporal y que sirve para toda época y para todo momento. Y el chin nos dice en la lección número 55, a la cual enuncié herramientas holísticas para unificarse, nos las menciona así. Las prácticas holísticas de los antiguos maestros abarcan la ciencia, el arte y el desarrollo personal espiritual. Mente, cuerpo, espíritu, forman igualmente parte de ellas. Estas incluyen, fíjense, uno, Yi-yua, la ciencia de la sanación que incorpora la diag diagnosis, la acupuntura, las plantas medicinal medicinales, la dieta terapéutica y otros métodos. Pongan atención porque en cada disciplina a ustedes les puede resonar y quieran explorar y quieran indagar más. No hagan oídos sordos a ese llamado. Segunda, Yang Min, la ciencia que predice el destino de una persona mediante la observación de los síntomas físicos de su rostro, esqueleto, palma de la mano y voz. 3. Feng Shui, ese es más conocido. La ciencia de distinguir los rayos de energía sutil en una zona, un edificio o una ciudad que deba ser construido en ella. Cuarto, Fu Kua. La observación de las alteraciones sutiles del Yi y del Chan con el objeto de tomar decisiones armoniosas con los aspectos manifiestos y los cultos, y los ocultos de una situación. La base del Fu y de toda práctica taoísta es el estudio del ching o libro de los cambios. Muy atentos a este libro, muy atentos por favor, es un libro que con sus eh, tri ¿cómo se llama? trigramas, ¿eh? está puesto una enseñanza fantástica. Es un libro que es un oráculo. Es un libro que cuando jugamos con estos trigramas, que pueden ser a través de monedas, a través de palitos, a través de cartas, hay, hay varias herramientas, en ese tiempo eran palitos creo, eh, también luego se utilizaron las famosas monedas chinas. ¿Mm? Entonces, en el I Ching, al tener nosotros alguna situación que resolver, podemos encontrar orientación a través de este famoso y legendario oráculo que, bueno, es sorprendente, es maravilloso. Hasta Carl Gustav Jung también quedó total y absolutamente fascinado con este libro. Todos nosotros debemos de echarle eh, un, una leída, tenerlo presente y por sobre todo practicarlo. ¿sí? Pero bueno, continúo. 5. Naidan. Dan y Fan Yu. Son tres. Las ciencias de afinar la propia energía personal a través de la alquimia. La química y el desarrollo de la energía sexual equilibrada. Tai Chi. Disculpen mi chino si no es perfecto. Hago lo posible. ¿eh? <ríe> la ciencia de la revitalización mediante la respiración y las técnicas de visualización. Yun Chi. Yun Chi. <ríe> La transformación de la esencia espiritual de una persona mediante el mantenimiento de sus pensamientos en armonía con la fuente divina. Yuser. ser la armonización, 8, yu-ser, la armonización de la vida cotidiana con el ciclo de los rayos de la energía universal. 9, vi-gu la práctica del ayuno en días concretos a fin de reunir la energía vital que emana de las posiciones armonizadas de ciertas estrellas. Oh, qué interesante. Diez, Saoji, la ciencia de aceptar totalmente la unidad trascendental integral a fin de realizar el concepto ...de la perla mística. Ahí nos hace publicidad el guabuchín. <ríe> Seguimos. 11 Tai Chi Chuan. La realización de ejercicios físicos... ...para inducir y dirigir los flujos de energía dentro del cuerpo. Este también es bastante conocido en la actualidad. Y aquí en Occidente, mejor dicho. De la mente, de los órganos internos, de la vida y de la muerte, ¿sí? Y de la respiración, o sea, el dominio de todo eso. Si han visto en las plazas allá en Oriente o ciertos lugares que se practican los movimientos suaves, relajados, circulares, eso es el Tai Chi Chuan, maravilloso. Eh, 12. Fu Chi, no es el Fuchi, de. no, no, no, no es el fu -chi. la ciencia de rehacer y refinar la propia energía mediante alimentos puros y hierbas medicinales haciéndole fu a lo que nada no, no. pero bueno más o menos se trata de eso 13. chuan-se la visualización interna de la unidad del propio ser interno y externo 14. Sai la purificación de la energía a través de prácticas ascéticas. 15. Fu fujou, el dibujo de imágenes místicas y la escritura y recitación de invocaciones místicas, místicas, con el objeto de evocar una respuesta, una respuesta del ámbito sutil del universo. 16. San Xian. El proceso de disolver el ego y de conectarse con la gran unidad mediante el estudio de las escrituras clásicas, como esta, por ejemplo, ¿no? Y el diálogo diario con un maestro iluminado. 17. Liu Yen y Chi Men. Espero haberlo dicho bien. Las ciencias místicas de la articulación de la energía con el objeto de influenciar los acontecimientos externos. Mm. De todas estas, la más importante para los principiantes es el estudio de Aichi. Bueno, era el i lo que les mencionaba recién, ¿no? De los trigramas. Que permite percibir las influencias ocultas en cada situación y de este modo establecer medios equilibrados y espirituales evolucionados para responder a la misma. Todos ellos son instrumentos para alcanzar el Tao. Estudiarlos es contribuir a la unidad, armonía y sabiduría universal. ¿Mm? Fíjense ustedes, son instrumentos. ¿sí? No hagamos nosotros una religión de estos caminos. No hagamos nosotros ninguna religión de ninguna enseñanza. ¿Mm? Todos son instrumentos para crecer y para expandernos. Y si conocemos en profundidad alguno, y si conocemos bastante o algo de otros, vamos a empezar a ver la unidad en todo. ¿Mm? Tengamos presente todo esto. Seguimos. Lección número 56, integración de herramientas. Dice, si deseas convertirte en una persona del Tao, estudia aquello que sirve a la naturaleza de la vida y ofrécelo al mundo. Fíjense, ¿qué significa con todo esto? Que al estar nosotros avanzando, conociendo y practicando estas enseñanzas, la difusión y la entrega de ese trabajo al servicio de la divinidad es fundamental. Es por eso también que hacemos estos videos. Por eso que estamos aquí reunidos todos los martes, de manera presencial y de manera digital. Es por eso que tenemos actividades en la colmena, con el deporte denominado DUNI y por supuesto con la integración de esto que damos inicio en el día de hoy. Quiero compartírselo a todos ustedes, a esta comunidad que iniciamos en este sitio, en donde varios de los integrantes que aquí están presentes van a formar parte de una gran familia. Es el inicio de un mucho mayor proyecto. Y bueno, un aplauso entonces para este momento legendario. ¿Eh? Genial eso es llevar a la práctica las enseñanzas y eso es entregarlas al servicio de la humanidad al servicio de la divinidad ¿Mm? bueno seguimos entonces después de haber comentado esto que me parece maravilloso y que estoy muy feliz muy contento, muy dichoso por lo que estamos dando inicio en este espacio y en este lugar número 57 sí Sintonía con el rayo principal. Así lo enuncia Y dice, el universo es una vasta red de rayos de energía. El rayo principal es el que emana del origen sutil y es totalmente positivo, creativo y constructivo. Sin embargo, cada ser convierte la energía de este rayo principal en su propio rayo. Y estos rayos inferiores pueden ser positivos o negativos, constructivos o destructivos. ¿Sí? Cuando lo hacemos propio, claro, lo dividimos, lo separamos. ¿Mm? Un individuo que no está todavía plenamente desarrollado puede verse afectado desfavorablemente por rayos de energía negativa en la red que le rodea. Por ejemplo... La influencia combinada de varios rayos negativos puede hacer que una persona no desarrollada crea en su vida, es, eh, crea que su vida está siendo controlada por un gobernante invisible y opresivo. Este error puede ser una importante barrera para la iluminación. Para alcanzar la plena evolución y la condición de un ser integral, debes ser consciente de esta compleja red y de las influencias que ejerce sobre ti. Integrando los rayos de energía positiva y armoniosa con los elementos positivos de tu propia ser y eliminando las sutiles influencias negativas. Puedes potenciar todos los aspectos de tu vida. A fin de eliminar las influencias negativas, simplemente ignóralas. Y esto es muy importante. Para eliminar eso que nosotros hemos desvirtuado, que nosotros hemos desvirtuado por no fluir de acuerdo a ese rayo principal a ese rayo que es, por supuesto, la voluntad divina, debemos entonces, como paso principal, no responsabilizar a una entidad fuera de nosotros, sino ignorar esas fuerzas negativas para que lo positivo tenga un enorme poder y luego demos el brinco hacia esa trascendencia que está más allá de lo positivo. Fíjese cómo es el paso, ¿sí? Porque lo negativo es la desvirtuación más alejada del rayo principal. Pero lo positivo está más cerca, sigue siendo desvirtuada, pero está más cerca. Y luego damos el paso a la unidad. ¿Sí? Eso. Bueno, lo estoy agregando para comprender y entender mejor lo que el Tao nos explica. Y continúa, luego de ignorar las partes negativas. Para integrar las influencias positivas, vuelve a conectarte conscientemente con el rayo de energía del origen sutil, adotando las prácticas del camino integral. Así todos los rayos de la red que te rodean volverán a fundirse con la unidad armoniosa, que era lo que yo les decía. ¿sí? practicando, ejercitando, haciendo méritos, dharma, servicio, nos vamos aposentando cada vez más en lo positivo. Lo negativo va perdiendo poder, el karma se va disolviendo y luego nos fundimos con el rayo principal, con la unidad. Lección número 58. Cuerpo, mente y espíritu. Así lo titulé. No fueron los griegos que hablaron, <ríe> mens in sana, incorpore sano, no, no, no, allá, Lao Tse ya venía diciendo esto, hace miles y miles de años. A menos que la mente y el cuerpo y el espíritu estén igualmente desarrollados y plenamente integrados, no puede mantenerse ninguna cima espiritual ni estado de iluminación, fíjense qué importante. Esta es la razón por la que las religiones e ideologías extremistas no dan frutos. Cuando la mente y el espíritu son forzados a austeridades artificiales o a adherirse a dogmas externos, el cuerpo enferma y se debilita, convirtiéndose en un traidor para todo el ser. Cuando se pone el acento en el cuerpo, con exclusión de la mente y del espíritu, todo se convierte en una especie de serpiente atrapada, frenéticas y explosivas y venenosas para la vida, para la misma persona. Todos estos desequilibrios conducen inevitablemente a que la fuerza de vida se agote y expire. El verdadero desarrollo personal Implica la integración holística de mente, cuerpo y espíritu, equilibrando el yin y el yang. Mediante las diversas prácticas del camino integral, se logra la unidad completa dentro y fuera. Esto se manifiesta en el mundo como equilibrio perfecto y gracia perfecta. ¿Sí? Mente, cuerpo y espíritu. Todo debe de estar muy bien ejercitado, muy bien higienizado, muy bien equilibrado. Pongamos atención a estos tres cuerpos y trabajemos en ello. En el cuerpo físico, ¿cómo? Ya sabemos. Sí, alimentación, ejercicio, deporte, desde ya. En la mente, ¿cómo? En la observación. Permanente y constante, para calmarla, para detenerla, para afianzarla, en un permanente estado de serenidad. Y en el espíritu, ¿cómo? Poniendo conciencia, comprendiendo, llenándonos de sabiduría, como lo estamos haciendo ahora. ¿Mm? Perfecto, seguimos. Lección número 59, y si ya me siguieron hasta aquí, me van a seguir hasta el 60, ¿eh? No se vayan, que ya terminamos. Falta poquito. No se me queden dormidos. <risa> Lo titulé así. Todo se obtiene cuando no se ansía. ¿Mm? El ansia de iluminación y de inmortalidad no es diferente al ansia de riquezas materiales. El egoísta y dualista es egoísta e dualista y, por tanto, un obstáculo para la verdadera realización. Por ello, estos estados nunca son realizados por aquellos que lo codician. Por el contrario, constituyen la recompensa de las personas virtuosas. Si deseas convertirte en un ángel divino e inmortal restablece las cualidades angélicas de tu ser mediante la virtud y el servicio. Este es el único modo de obtener la atención de los inmortales que enseñan los métodos de aumentar la energía y la integración necesarias para alcanzar el reino de lo divino. Estos maestros angélicos no pueden ser buscados son ellos quienes buscan al estudiante. Qué importante esto, ¿eh? Ya lo vamos a hablar. Cuando logres conectar tu energía con el reino de lo divino mediante una conciencia elevada y la práctica de la virtud sin excepción alguna, llega la transmisión de las verdades sutiles esenciales. Este es el camino que todos los ángeles toman hacia el reino de lo divino. ¿Mm? Fíjense, muchas veces hemos dicho nosotros que hay que desear iluminarse, para luego, después de alimentar ese deseo y de centrar nuestras energías en ese único foco, que por supuesto es progresivo, luego, en última instancia, ya aún eso tenemos que soltar ese es el sabio proceder ¿sí? ahora aquí habla de ansia no de deseo ya la ansia es una angustia enfermiza eso no lo tengamos ni siquiera desde el principio ¿sí? como hay mucha gente muchos estudiantes que me dicen, si no me ilumino yo me quiero iluminar en esta vida Ay, no, yo me muero si no me ilumino hombre, si no estás iluminado ya estás muerto no te preocupes no hay nada que angustiarse. Se va a dar en el momento correcto. Y si entonces nosotros somos buscadores sinceros, y si entonces nosotros mostramos realmente el valor a todo esto tan elevado, los maestros angelicales, los maestros que ya están en ese estado, mueven todas las fichitas en nuestras vidas y ponen en nuestro camino, las enseñanzas, las vivencias que requerimos, que necesitamos. Así que no debemos de preocuparnos de que se nos tiene olvidados o de que nadie en el universo se da cuenta de lo que estamos haciendo. No, no, no. Eso sale a relucir y mucho más en este mundo que es pura oscuridad. Desde las altas esferas cuando hay un buscador sincero y genuino, esa lucecita sale a relucir y los maestros acuden como abejas al panal a ayudar a esa almita que está empezando a despertar ¿eh? y van a darlo todo para que continúe en ese camino y se llegue y se alcance al Tao sí ¿quedó entendido esto entonces? y ahora sí, la última lección en el día de hoy quedan las últimas 21 lecciones, porque recuerden que son 81, 81, y dice esta última lección por el día de hoy, por este tercer programa que hacemos del Wabuchín, Transmuta tus energías, así lo titulé. Y dice, las técnicas místicas para lograr la inmortalidad se revelan únicamente aquellos que han disuelto todos los lazos con el espeso reino mundano de la dualidad, de conflicto y de los dogmas. Mientras existan tus superficiales ambiciones mundanas, la puerta no se abrirá. Dedícate a vivir una vida virtuosa Integrada y generosa. Purifica tu energía transmutándola de espesa y pesada en sutil y luminosa. Utiliza las prácticas del camino integral para transformar tu personalidad superficial mundana en una profunda presencia divina. Atravesando cada etapa del desarrollo a lo largo del camino integral, Aprende a valorar lo que es hoy importante en el ámbito sutil. En lugar de lo que se manifiesta como deseable mañana en el ámbito del mundo. Entonces se abrirá la puerta mística. ¡Qué barba, ¿Cómo nos hace ahí el eslogan permanente, eh? la, la propaganda constante? <ríe> y podrás reunirte con los gobernantes que no gobiernan y los creadores que no crean del vasto universo. ¿Mm? Bueno, ahí está. Esos gobernadores que no gobiernan y creadores que no crean, nos habla de los maestros, ¿no? de los seres trascendidos, porque ellos están al servicio de la divinidad y el único que crea es Dios, es la divinidad, es el universo. Entonces nunca jamás se van a adjudicar nada de lo que han realizado. Por eso, mientras más grande el maestro es más humilde, más simple, más cercano y más niño también. ¿Mm? Pero claro, para llegar a ese punto de excelencia tan simple, pero tan lejano también para los que estamos en este mundo, debemos de esmerarnos al máximo y transmutar todas nuestras energías. Esta es la verdadera alquimia, la alquimia integral, la alquimia mística, la alquimia de todas las energías que conforman nuestra alma, que al sutilizarlas, que al elevarlas, que al purificarlas, nos conecta con ese rayo principal. Y habiendo finalizado el Wabuchín, ahora sí, con esta última lección por el día de hoy, recuerden que queda... Un tercer programa. Y aquí los chicos de la comunidad me pasaron este cartel que hicieron. Miren qué bonito, qué hermoso. Lo vamos a levantar. Ahí se ve. Manifestación mística. Hola, hola. Y nos vemos entonces en el próximo programa del Wau -Chi. Gracias, gracias.